Vosotros que... Nombre, objetivo y empezamos ya, que esto tiene que acabarse en tres minutos, venga. una carrera Pilla la no es una carrera cooperativa en la que tenemos que llegar a la línea de fondo, pasando el balón que la tienen que tocar todos los integrantes del grupo y vamos a ir tocándola en orden para que la toquemos todos sin que se quede nadie sin participar. Eh, y una vez que llegamos a la línea de fondo, se va cambiando de material, por ejemplo el nivel fácil es la pelota de Bolívar, luego tenemos una pelota de goma pumas y luego tenemos. Una pelota de garbage. Bueno, indiaca, indiaca. Venga, vamos. vamos. Venga, rápido. Ah, no, no, rápido, rápido. No bueno, ah, lo venga, objetivo. Sí. Cooperar como equipo para intentar llegar. A ¿Ese final? qué objetivo? ...para llegar a la línea de fondo y conseguir... ...eso es un objetivo de consecución... ...es por ejemplo, trabajar los desplazamientos... ...mejorar el tren superior, no sé, mejorar... eh escuchar, callaros, escuchar, hombro con hombro... ...no os deis la espalda, que escuchéis... ...es que si no os ponéis a hablar, nadie. ...por eso digo que hombro con hombro para que escuchéis... ...los objetivos motores son... ...trabajar los desplazamientos laterales... ...para que el círculo no se pierda... Y trabajas también la coordinación o con lo manual para que el valor no se te vaya a la sí. Vale. ¿Y el meta? Llegar bueno, a la línea al final. Crear, cuando llegáis se acaba, ¿no? no pues claro, porque... Cuando llegas cambia de material como al siguiente. Vale, pues entonces eso sería un objetivo de consecución. Eh, en lo que da la condición de victoria. Meta, la meta es pasar, conseguir con la indiaca que ha Llegar nivel, al último nivel y llegar a, vale. a la línea con todos los Venga, la Pues venga, rápido. Hacedlo con uno y rápido. Sí. Venga, rápido. Noé, Noé, quita ese, porfa. Gracias. Bien, bien, menos mal que las dar valor. Vale. Eh, está medio bien, pero no sé, quizás no hacéis demasiado desplazamiento. Y no está tan controlado el golpeo. Tenéis que ver qué forma de golpeo podía ser más controlado. ¿Vale? Venga, siguiente. <risa> <risa> Vamos a utilizar <risa> esta, esta <risa> línea verde. Venga, venga. <risa> ¿Qué decimos primero? ¿Los objetivos? Los ¿Nombre? objetivos ¿Nombre del juego? ¿Nombre del juego? Objetivo. Salta al banco. <risa> el juego consiste en dar toques con los compañeros hacia arriba dentro de la zona, eh, en, en cuanto de un toque, un compañero sin contar la persona que saca, tiene que ir corriendo hacia el banco, realizar un salto y volver al, a la zona, importante tener el balón dentro siempre de la zona, no lo puede tocar dos veces el mismo jugador hasta que no hayan tocado todos los jugadores y si se sale el balón fuera de la zona eh, no se puede seguir el ciclo, así que ahí se para y se resta punto. se a suma bien. punto. ¿La penalización. Habría una personalización. Se suma puntos porque todos los jugadores toquen el balón con la mano y hagan un ciclo con la mano. Si realizan un ciclo sin manos, es decir, pie, rodilla, pecho, cabeza, todo lo que no sea brazo, se le suman tres puntos y se realiza un ciclo siendo capaz de dando tantos toques con partes diferentes como jugadores haya, es decir, seis jugadores, seis partes diferentes, eh, brazo, codo, mano, cabeza, pie, rodilla, se le sumaría cinco puntos en total. El objetivo es sumar el máximo punto posible y obtener la, el mínimo posible penalizaciones, trabajar la coordinación espacial, trabajar la precisión, trabajar la velocidad, trabajar el, el salto y coordinación de piernas y la comunicación entre los compañeros. Bueno, pues venga. Venga, rápido, hacerlo. Como nosotros. Pero mejorar la comunicación entre los compañeros no es un objetivo motor, ¿eh? No, ya, ya, no, no, venga. no es a otro, otro ¿Vale? objetivo no, no. para que... Venga, venga, que para que haya, hay que para que, que no haya. Parte nunca, que no parte. No. El saque no cuenta como parte tocada. Es que lo pensar lo siempre... Que de huevo. Pensar que eso, cuando tenéis objetivos, tenéis que pensar en cómo lo evaluáis. Saque, saque no cuenta como parte. Venga, venga. Eh. Déjeme, pero, déjeme. Penalización, ¿Sí? No es una regla, pero como táctica está bien el hecho de decir que parte del cuerpo toca, ¿vale? Venga rápido. Empezado. Mano, cabeza, hombro, pecho, rodillas, rodilla, brazo, hombro. Hay vale. sí, un ciclo de diferentes partes, 5 puntos menos una penalización, 4. Vale, está aceptable. Otro grupo. El tema que bueno, bueno, que che, tiene che. esto complicado es eh, lo de las partes del cuerpo. Porque eso hace que a lo mejor los ciclos sean muy complicados. Y ya pero no tiene por qué hacer ese ciclo. Y lo de los desplazamientos está bien que hayáis puesto lo del banco para que haya más desplazamientos. Han ido el ciclo difícil. Tenía ciclo más pues, no fácil. Porque así, por así también punto. se puede adaptar a ¿Pero edad Pero podéis repetir el, el, el sitio. ¿El, ciclo? Sí, sí, sí, sí. el sitio, digo, antebrazo, antebrazo, antebrazo. Claro, no, si os repetís, sería un punto. Sí, pero solo da un punto. otro mejor de 5 que ha conseguido. Está muy bien. Está bien la idea. Gracias. Pero ahí lo que tenéis que hacer es que está viendo de, cuanto más las apongáis, cuanto más... ¿Nombre del juego? Eh, IOU. Bien. Nuestro juego es el I.O. Oírlo. oírlo. Consiste en, pues como todos hemos jugado alguna vez, en dar cinco toques seguidos cantando las vocales. Eh, no se puede repetir la parte del cuerpo del compañero que lo ha he hecho anteriormente, si por ejemplo Ale me lo pasa con la mano, yo debo darle con la cabeza o el antebrazo, pero después al siguiente compañero sí que puede volver a dar. o sea, no se puede justo el del anterior. Una vez yo golpeo el balón, tengo que ir al sitio, al cono a donde lo he pasado, si por ejemplo yo lo paso hacia allá, debería ir a tocar ese cono. En la letra número U, el balón debe golpear el suelo con la suficiente fuerza para que todos los integrantes del grupo se desplacen a tocar un cono y vuelvan. Y yo creo que el es... Sí, sí no se, eh, se, se permite un toque en el suelo. Ah, un sí. contacto con el suelo. Se sí, permite sí. un toque en el suelo para que no se ha seguido, que si no es muy sí, complicado. Que si, si resulta muy complicado... Se puede hacer. y ya está. Los objetivos motores son trabajar el desplazamiento de todos los niños, eh, la, o trabajar la coordinación ocular-manual. Ocul ocul ocul ocul también, ¿no? Oculopédica ocul también, ¿no? Eh, todo, Esa, todas, todas, las todas las el ¿no? Y poco más, ¿no? Sí, el bueno. trabajar el golpeo y listo. Venga, vamos. Venga, rápido, rápido. solo! ¡Venga otra vez, rápido! ¡Ah! cosa no en eh, lo de que toque el suelo vamos a en la u se supone ah, se, vale. la idea. Y se permite un bote. Vale, vale, sí. le va vale, vale. una vez le da la siguiente ya en la u vale vale no está mal está bien está bien, está bien. Está bien. siguiente grupo se llama cuidado, que, cuidado que quema cuidado que quema entonces con una bomba se va a dividir eh, en cuatro zonas entonces empezaríamos en la primera zona. Tenemos que golpear, tenemos que golpear cada miembro solo una vez la pelota. En el caso de que el uno lo golpee dos veces, pues se vuelve a empezar. O en el caso de que se coja la pelota, se vuelve a empezar. Y entonces, eh, cuando haya golpeado eh, yo mi vez el balón, tengo que correr hacia la línea de banda y cambiarme a la siguiente posta y así toda una vez que le des, corre a la línea de banda y siguiente posta. ¿Que conseguimos darle el toque? Pues seguimos. Ahora que fallamos y se nos cae, pues en esta zona tendríamos que hacer igual, pero eh, se volvería a empezar, pero no le puedes dar con la pierna izquierda. Luego en esta zona, si te pasas, no la puedes dar con la derecha. En esta con el brazo izquierdo y en la última con el derecho. Eso necesita un manual. ¿eh? Exacto. Exacto. Venga, pero bien, ponen, bien. ¿Os quedan los objetivos? Ya no, la... no. El objetivo, el objetivo de consecución es pasar a las distintas zonas porque es como un checkpoint el objetivo meta sería llegar con el balón al final de la cancha y los objetivos motores objetivos motores serían eh, trabajar la coordinación la velocidad para llegar a tiempo a darle al golpeo de nuevo y el control de la pelota las líneas son blancas Blanca, blanca, verde, negro. Venga, venga, rápido, a ver si somos capaces de entender lo que parece que muchas normas. Vale, vale, vale, está bien. Eh, está bien, realmente lo de trabajar ahí los golpeos es muy complicado porque habéis puesto mucho desplazamiento. Quizás no sé yo si esto necesita como más número de jugadores, pero está muy bien, ¿eh? Lo de los desplazamientos de estos laterales me ha parecido muy Son rápidos, ¿eh? Sí, sí, sí, ya está bien. Está bien. Venga, otro. Perfecto. Vale. Venga. Pues el nombre del juego es Paso que voy. Se colocarían dos filas, Silencio. en este caso eh. Eh, tres jugadores cada fila, en la cual tienen que ir pasando la bola como una trenza. El jugador que ha pasado la bola tiene que cruzar por enfrente y por detrás a colocarse al final de la fila. Y así sucesivamente. Eh, el objetivo es llegar desde el inicio hasta el final de la canasta. Y el último tiene que intentar encestarla. Se consiguen puntos en base a un ciclo de 10 toques de compañeros, uh -huh. llegando al final sin que se caiga la bola, y si se logren estar se consiguen 5 puntos. Eh, el objetivo meta es conseguir la mayor cantidad de puntos en el tiempo delimitado. Ya sea, depende de la cantidad de tiempo que tenga para hacer. Bueno, un minuto, tres minutos, cinco minutos, etc. Vale. Pues venga, ya. Ahora bueno, los objetivos sí lo han dicho. Sí el de metas, de construcciones, con vale, para que no llegue. Quiero que quede todo. con sobre el con de desplazamiento. Vale, vale. Venga. A ver cómo. Uno. Ah, vale. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Un Sí, están haciendo una Sí. Yes. Ah, vale, está bien, está bien esto, Pues mirad, esto aunque parezca que es una tontería Es un poco complicado para los niños y el objetivo aquí de... Eh, de orientación espacial es muy interesante y de movimiento de los jugadores porque cuando empiezan a, mover, a moverse la gente se pierde sí, una trenza, no, una trenza a aunque es lo más sencillo del mundo que es una que, no que tiene que pasar y pasar por detrás la gente se liga y es pasar y, y pasar por detrás y se utilizan todos los deportes sí. eh, Javi, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente quiero que cojáis cuatro balones de voleibol y dividís la clase aproximadamente sí. en siete Espérate, corta, corta.